Sou Paulo Renato, Movimento Mega, e gostaria de perguntar ao Franklin LaRue sobre os riscos de uma exceção como a do parágrafo 2 do artigo 15 do Marco Civil relacionado a direitos autorais. Qual o risco desse tipo de exceção com relação à proteção do direito fundamental à liberdade de expressão? Eu acho que a lei do Marco Civil do Brasil é uma excelente proposta para proteger la libertad de expresión y la neutralidad del, del Internet. Y me parece a mí que es muy necesario en este momento esta protección de la neutralidad y el espacio para que todo el mundo lo utilice con libertad y con igualdad. Eh, me parece, sin embargo, que esta protección de la libertad de expresión debería ser sin excepciones. Y lamento que hayan introducido... Recientemente, eh, la excepción de propiedad intelectual o de derechos autoriales, como le llaman en Brasil. Porque yo creo que esto eh, pues es una limitación que de alguna forma mmm, violenta el, el marco eh, civil que se, que se establece. Creo que la ley sería mejor sin excepciones. Las excepciones se pueden considerar a nivel judicial, pero no establecerlas en la ley.